Hola, muy buenas. Bienvenidos a este canal del arte planetario. ¿Qué son los GANs? GANs es materia que produce plasma. Podemos hacer GANs de diferentes tipos para obtener variaciones en la energía de plasma. Entonces, ¿qué es un reactor? Es un contenedor donde provocaremos ciertas condiciones para obtener un resultado. Lo que estamos haciendo es replicar la hoja de una planta y podemos hacerlo de muchas formas. Te voy a explicar cómo funciona. La estructura del nano cobre le da forma al campo de plasma que estás creando dentro del agua. Quiere decir que si en cobre le hacemos un diseño en tres dimensiones, funciona mejor. Piensa en las formas que están en la naturaleza caracoles, raíces el cuerpo todo redondo es curvo con formas orgánicas la energía del plasma no le gustan las esquinas perdemos el flujo a la pieza de zinc o de cualquier otro material le llamamos señal y podemos utilizar diferentes señales y hasta combinarlas esto es, usar al mismo tiempo diferentes materiales. Como tan solo es una señal, la forma no tiene importancia. Lo que estamos haciendo es crear un campo de plasma y dentro de él ponemos una señal para producir lo que necesitamos. En este caso estamos poniendo Zinc para producir CO2. Para hacer el proceso de nanorrecubrimiento usamos la forma más simple que es el gas butano con un soplete y lo hacemos con cuidado de no poner al rojo vivo el cobre. Es conveniente hacer estos cierres que se ven en la, en la imagen para que el plasma no se nos vaya. Entonces para hacer nuestro reactor necesitamos estas espirales de cobre y en el otro lado colocamos zinc o una malla afincada galvanizada luego añadimos el agua que en un litro le hemos añadido 10 gramos de sal y de esta forma atamos los dos cables que puede ser nano recubierto o no y ya tenemos esta hoja que nos va a captar el co2 poco a poco Para poder hacer gans de hierro pues hacemos el mismo proceso una espiral de cobre nano recubierta también podemos emplear una placa y en el otro extremo ponemos hierro en este caso he puesto unas puntas unimos los dos cables y añadimos el agua y ya lo tenemos la conexión que hacemos la solemos hacer en sentido antihorario. El agua a poder ser de mar. Y si no, pues ya hemos dicho que en un litro disolver 10 gramos de sal. Este GANS de hierro va a adquirir un color naranja, marrón. Se va a formar poco a poco con los días. En esta reacción con hierro vamos a obtener también CH3 que es un metilo os paso esta infografía donde se resume todo el proceso en ella como podéis ver nos recomiendan usar un recipiente de plástico también nos indica que para usar y manipular los GAMS usemos guantes también nos indican que en el fondo del recipiente Vamos a obtener los gans y en la parte superior del agua nos va quedando una capa que lo llamamos aminoácido o proteína que la podemos retirar y guardar aparte y ya veremos para qué se usa. Para preparar el gans de cobre, pues hacemos lo mismo. En la señal ponemos cobre sin nano recubrir, un pedacito de cobre y claro, el agua. Y para potenciar la reacción le añadimos una pila de un volto y medio. El negativo va al cobre nano cubierto. Y en los pocos días comenzará a salir el GANS que se tornará azul y para potenciar el reactor de CO2 añadimos una bomba de aire de pecera a dicho reactor al añadirle aire adentro del reactor y producir más rápido la captación de CO2. Y también podemos poner estos tres reactores en serie para que mejore el tiempo de reacción. Como veis en el gráfico, alternando un reactor de CO2 con uno de cobre, con uno de hierro o CH3, y así uno de CO2, otro de cobre, otro de CH3... Conseguimos potenciar los tres reactores. Y también le podemos añadir un capacitor o una batería de plasma o una pila para potenciar todo el conjunto. Esta fuente de alimentación para acelerar el proceso, que sea de un bajo voltaje de 1 a 2 voltios y 400 a 500 miliamperios. Bueno, una vez que hemos puesto en marcha nuestros reactores a los 3 o 4 días, ya tenemos en el fondo del reactor el GANS, que es esta materia que la podemos coger con una jeringuilla y la vamos guardando en otro recipiente. GANS significa gas en estado nanosólido y es una nueva forma de la materia, es decir, es un nuevo estado de la materia. Gas en estado nanosólido. Podemos recoger todo el gas de otra manera. Vamos quitando el agua sobrante de los reactores y en el fondo, como el gas pesa más, lo podemos ir apartando de esta manera. Bueno, aquí el gas de CH3 o de hierro es un tipo de plasma que tiene una energía beneficiosa para el sistema nervioso. El gas de CO2, que también lleva zinc, es un tipo de plasma que tiene que ver mucho con la energía emocional y con la reestructuración celular y el sistema circulatorio. Y el gas de cobre QO2 pues también es un tipo de plasma con mucha energía física y ayuda al sistema linfático. Es un balanceador energético, elimina el cansancio. Este agua que estamos sacando la vamos a guardar porque queda GANS y en el fondo se hará otra capa. Así que lo dejamos y podemos ir extrayendo luego ya los tres GANS mezclados. Y este agua de gas no se tira porque tiene sus utilidades. Este proceso que estamos haciendo se le llama lavado. Volvemos a añadir agua destilada para mezclarlo otra vez. Y de esta forma lo podemos lavar. Y lo movemos. Lo vamos a mover para que se mezcle con el agua. Hacemos este proceso con tranquilidad. Con toda la tranquilidad que podamos. Todo influye en la generación de GANS. Nuestro campo emocional interactúa con el GANS, es por ello que las condiciones para el GANS tienen que ver con nuestro estado emocional y psíquico en el momento de hacerlo, al igual que el espacio donde se genera ha de estar limpio y cuidado. Esta es una clave para la obtención de GANS. Aquí tenemos el precioso GANS de hierro CH3. Aporta una energía extra al sistema nervioso. Bueno, muy bueno. Lo vamos a dejar aquí, lo cerramos y lo vamos a dejar durante una hora para que vuelva a depositarse en el fondo el GANS. Volvemos a repetir el proceso, dejamos que se asiente durante una hora y como vemos, el GANS vuelve a depositarse en el fondo y volvemos a hacer el mismo proceso de quitar el agua para ir dejando el GANS cada vez más puro lo tenemos listo como veis queda agua que la podríamos extraer con la jeringuilla pero bueno lo vamos a dejar así para que el GANS se vaya precipitando al fondo y volvemos a quitar el agua sobrante como veis en poco tiempo se ha depositado abajo el GANS y el agua la quitamos. Ahora vamos a hacer el segundo lavado. Volvemos a añadir agua destilada y lo dejamos reposar. Y volvemos a repetir el proceso. Normalmente se suele hacer tres veces, tres lavados volvemos a agitar así con todo el mimo del mundo para que se mezcle bien y este proceso de lavado lo que estamos haciendo también es sacarle la sal a nuestra mezcla esa sal que hemos echado en un principio y bueno se vuelve a decantar volvemos a hacer la misma operación y este agua de gans tiene materia que podemos extraer para lo cual lo podemos dejar así para que se precipite todo ahí, ¿veis? Aquí va a quedarse acumulado el gas y nosotros con la jeringuilla lo podemos extraer totalmente. Bueno, ahora que tenemos los tres GANS podemos hacer la sopa de GANS que se suele usar en las unidades de energía Magrav, en este reactor de plasma que produce electricidad. y se usa para dar un baño a las bobinas de cobre y para el interior del núcleo esférico del reactor. Quiero aclarar que al pintar las bobinas con estos GAMS las propiedades de dichos GAMS se transfieren al plasma emitido por el reactor. Luego hablaremos de estas propiedades que son propiedades beneficiosas para la salud se pueden usar para producir electricidad y también para producir plasma beneficioso para la salud. Es por eso que esta sopa que estamos haciendo tiene unas propiedades características por los GANS que estamos usando. Para el caso de producir electricidad hemos descubierto que hay otros GANS mejores porque lo que nos interesa para producir energía es la diferencia entre los pesos atómicos de los elementos que vamos a usar por eso es aconsejable usar estaño que el peso atómico es 119 y la tom gans del latón que produce deuterio que tiene un peso atómico de 2 entonces entre el estaño y el deuterio de 2 a 119 tenemos un alto gap lo llamamos así a esta diferencia entre los pesos atómicos es por eso que en otro vídeo explicaré cómo hacer un GANS efectivo para nuestras unidades de energía MAGRAF, magnético-gravitacional. Por ejemplo, podemos coger cualquiera de estos GANS, lo extraemos con una jeringuilla, y empapamos un paño, una venda o una servilleta de papel dentro de una bolsa, que cerraremos bien. Y esto será un emisor de plasma, porque el GANS emite plasma. Es su característica principal. Cada cual de estos GANS tiene unas propiedades, una interacción con el ser humano. Por ejemplo, el gas de CO2... Es una energía de plasma emocional. Es una energía que reestructura las células y viene muy bien al sistema circulatorio. De esta forma podemos ponerlo cerca de la dolencia, cerca de la enfermedad o portarlo encima. Elimina el dolor y la inflamación de los tejidos y ayuda a regenerarlos. Básicamente hace que la célula recupere su estructura y por lo tanto haya una mejoría en la salud. También es un antiviral. Elimina todos esos virus que nos molestan. Y al ser un plasma con una energía muy emocional, es un antidepresivo, antiestrés. Elimina las emociones negativas. Permite la conexión energética con el universo. Desarrolla la empatía y la libre expresión de amor. Elimina las fugas de energía. Permite el desarrollo del desapego. Estas son las increíbles propiedades del gas de CO2. También podemos meter el gas dentro de un tubo de plástico y hacer una pulsera. De esta forma la llevaremos con nosotros continuamente. No hace falta echar mucho, con un poco... Vale. El gas de óxido de cobre, qo 2 es un plasma que emite una energía muy física que viene muy bien al sistema linfático y nos hace un balance energético. Y también es un antibiótico que balancea nuestras bacterias y elimina el cansancio. El gas de CH3 es un plasma que emite una energía que viene muy bien al sistema nervioso. Hace un balance mental y restablece la comunicación interneuronal aumentando el flujo energético de nuestro cuerpo. Este, como habíamos dicho, permite el desarrollo de la clarividencia y de la telepatía. Y luego tenemos otro gans del que no hemos hablado aquí, que es el gans del mar, que lo llamaban hormus antiguamente. Y este es un gans muy balanceado, es una energía física muy equilibrada, nos equilibra. Por eso lo llamamos balanceador universal. Es como un complemento nutricional porque tiene muchas sales minerales y nos ayuda a eliminar todas las sensaciones negativas provocadas por el uso del razonamiento. Ya haré un vídeo sobre este GANS y cómo obtenerlo. es un balanceador energético antibiótico